Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal, en el canal del ruido Y hoy tenemos un nuevo tutorial, un tutorial de Warzone, un tutorial de Call of Duty, aunque es más indicado para Warzone También lo podéis utilizar para Call of Duty normal ¿En qué consiste este tutorial? Eh, voy a decirlo una vez, la única vez que lo voy a decir en el vídeo Este vídeo íntegramente, íntegramente, perdón, es para gente de ordenador, ¿vale? De PC Yo no sé cómo va la configuración en Play ni nada, o sea que yo voy a decir lo que yo tengo en mi ordenador que la gente me la ha pedido porque he pasado de jugar a 60 fps a jugar a 90, de no ver a los enemigos, a deletear a todos en, en cuestión de dos semanas. La uña pintada, no es que... De... No es que la Estaba llena de, de mierda, ¿vale? Me vas a pintar a la, la uña. Uña. Así que bueno, no me voy a enrollar más y vamos a ir dentro de la configuración del juego. Y antes de irme, eh, dejaros un sub, dejaros un like, eso mierda, que me lo ocurro mucho, estoy aquí con tres vídeos semanales, un directo diario, ay venga, no cuesta nada, no cuesta nada. Este vídeo es de loco. La configuración de Nvidia. Tenéis que para entrar simplemente clic derecho para el control de Nvidia, entráis dentro y se os abrirá esta pestaña, ¿ok? Dentro de esta pestaña tenéis que ir primero a ajustar la configuración de la imagen con vista previa, ¿ok? Tenéis que utilizar, utilizar mi preferencia de enfatizado y bajáis la barrita. Como veis, cuanto más hay, como que mejor se ve, ¿no? Pero da más lag en el juego. Siguiente, tenéis que ir a controlar la configuración 3D. Aquí que vais a tocar, aquí vais a tocar una cosa de la nitidez, duración de programa Ok, aquí tenéis los juegos que que podéis elegir Buscáis el Warzone, Call of Duty o si no le dais a agregar simplemente Y cuando salen los juegos buscáis simplemente el juego que queréis Aquí Call of Duty mode Warfare, agregáis el esto y le dais a enfocar al 50% Activado, ok, aquí, en nitidez, activado y el granulado Normalmente yo lo pongo a 0,17, ¿vale? Pero eso lo podéis tocar, lo podéis poner, normalmente lo tenéis que poner igual que en el juego le dais a aplicar en las dos cosas que no os he dicho, en el otro también. Y ya vamos directamente dentro del juego. Vale, ya estamos en el juego, estamos entrando en el perfil y todas estas puñeteras mierdas. Y vamos directamente a opciones, ¿vale? Os voy a decir uno por uno todo lo que tengo puesto. En primer lugar, tenemos que ir a general. El campo de visual yo tengo 110, lo tenía en 120. El problema es que cuanto más espacio tienes, como veis en la imagen de la derecha, más tiene que renderizar el juego. Entonces pues lo he bajado un poquito a esta altura porque a mí me gusta tener bastante espacio para poder ver. Y 110 me parece lo perfecto. El brillo, como vosotros veáis, o sea, yo lo debería subir un poquito más, una cosita así, pero a mí me gustan 50 como se ve, y más con esto del mapa de noche, que se ve bastante guapo, me meto algún sustituto de otro, o sea que, bien. Siguiente cosa importante, el tipo de daltonismo. Eh, si suma la nitidez más la de no sé por qué, se ven bastante bien los bordes de los jugadores, o sea… Es mucho más fácil tener visibilidad de ellos y todo el rollo. Y objetivo de filtro, ambos. Gráficos. Aquí os recomiendo que pongáis pantalla completa siempre. Tengo sin bordes porque estoy grabando. Aquí ponéis, marcáis, os lo voy a enseñar por si acaso, ¿vale? Marcáis los que tengáis. Como veis, hay veces que se pone aquí directamente, vosotros lo ponéis al máximo. Resolución de renderizado. Esto es bastante... ¿Cómo se dice? Polémico, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo a veces cuando hago stream juego a 85... O incluso 80, ¿vale? Esto depende de vuestro ordenador Tenéis que fijaros en la barrita aquí en medio Tiene que estar la barrita aproximadamente Si vas a hacer stream, a mitad Si no vas a hacer stream, puedes subirla a 120 incluso, 100, ¿vale? Cuanto más haya de esto Es que más se renderiza el juego y mejor se ve Como veis aquí a la derecha, si esto lo tenéis bajo Esto sí lo tenéis alto, la diferencia son los gráficos Así que como os he dicho esto Yo creo que ya entenderéis lo que voy ahora a decir De todo esto, porque lo tengo en bajo, ¿vale? Pero vamos a ir parte por parte esto siempre es siempre desactivado en todos los juegos para que no lo sepa. Y límite de frecuencia, eh, os recomiendo que bajéis 4 FPS de lo que dé vuestra pantalla. En este caso, yo juego a 144, lo pongo 141. Porque si pones actualización de pantalla 144 y estoy ilimitado, si te da un tirón lo notas mucho más si te baja de 260 a 60 FPS que si te baja de 141 a 90, ¿entendéis, no? Hay mucha menos diferencia de FPS. Y en menú 60 a 60 pues no te hace falta nada más, incluso de 30. En vídeo hay highlights esto quitado. Y luego la reflex de latencia baja. Esto es una cosa nueva que han metido. Si tenéis NVIDIA os recomiendo activado más aumento. Esto como podéis leer aquí, lo leo. El modo de latencia baja está activado y optimizando la latencia del sistema. Además la frecuencia de reloj GPU se mantiene alta altas en los casos enlazados a la CPU. Esto puede reducir la latencia, pero aumentará el consumo de energía de la GPU. ¿Esto qué significa? Que el juego tira más fluido, tira con menos latencia... Pero tu ordenador estará trabajando más, ¿vale? Pero es como boostear el ordenador de alguna forma. Esto siempre os recomiendo que lo hagáis una vez cada cierto tiempo para ver qué saber no se sé si os han roto ni si se han perdido algún archivo, ¿vale? Cada mes o así, darle. Gama, tengo 2.2. Resolución de texturas, tengo baja, baja. Calidad de partículas, altas. Esto es siempre alto porque si no sé bastante fue el juego. Impacto, sí. Detalle de terreno, no. No y bajo. En las sombras, casi igual. Baja, no, no, baja, no, no, no. ¿Por qué? Por lo mismo que os he dicho antes. Los gráficos centrales, como el tronco de los gráficos de este juego, vale resolución de renderizado. Entonces, con que esto lo tengáis al 100, vais a ver bien el juego. Siguiente, el antinalizing. Esto hay gente que lo tiene al 1 y esto, perdón, al otro lo han quitado, verdad. Esto lo tienen al 1 o al 2. Esto es como vosotros queráis. Eh, yo recomiendo poner ninguno, o sea, no, porque como veis los bordes se ven más fuertes. El Antenarising es como para suavizar la imagen. Mm, yo cuanto más bordeo está, mejor, porque veo más a los enemigos. Por eso en el vídeo pone que es para más visibilidad y aparte más FPS. Y siguiente, no, no, potencia fílmica al 1. Y aquí en grano de película tendríais que poner lo mismo que habéis puesto en el otro lado. En mi caso 0.17, pues 0.17 aquí también. Y listo. Tendréis todo completo. Le doy a aplicar ajustes. Y como veréis, se ven los personajes, por así decirlo, como me salen a mí. A ver si cargan, claro. ¿Veis? El mapa se ve muy bien, el suelo un poquito... ¿Veis? Pero se ve perfectamente el personaje, se ve con buenos gráficos, o sea. Y nada, voy a recoger el lote gratis y espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido sobre todo... Y nada, cualquier cosa que tengáis, cualquier duda Me la podéis dejar en los comentarios Y espero que os sirva a todos por igual Y que me dejéis un like, un sub y os amo a todos Hasta luego